Yo soy Alessandra Nilo, soy de una organización eh, que está en Gestos, en Brasil, que se llama Gestos. Y hoy es con mucho gusto que empezamos con apoyo de onocida y con la participación de nuestro gran aliado, responsables claves, articulando y promoviendo esta sesión que es la tercera sesión de Discusión sobre cómo la Agenda 2030 puede hacer la diferencia en nuestra agenda del movimiento VIH-Sida y cómo la COVID-19 en ese contexto nos presenta ese también, también nuevo reto que es poner en nuestra agenda una agenda que tenga una perspectiva económica y que nos pueda ayudar en nuestras cuestiones de activismo y que, cuáles son las demandas que tenemos para nuestros países. En estas últimas semanas yo he participado de muchas, muchas sesiones donde se ha hablado de cuestiones inmediatas para las personas que viven con VIH o que están en una situación de vulnerabilidad para el VIH. Cuestiones como hambre, cuestiones como no tener protección social, cuestiones como en algunos países donde se dan si acceso a tratamiento, no les puede buscar porque tienen que hacer distanciamiento social, cuestiones como están pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde las personas siquiera tienen agua en las calles, de eso no estoy hablando simplemente de todas las personas pobres que no tienen agua, porque también no tenemos algunas personas pobres en nuestro país sin agua, pero hablo de personas, todas las personas. Cuando la riqueza o el privilegio se agota hasta para los ricos y ricas es porque realmente eh, para ellos, para esas personas que no se preocupan con nuestro pueblo y nuestros derechos, para ellos es realmente porque ya no les importa nada. Entonces, en ese contexto que vamos a tener hoy tres personas increíbles a quien eh, gustamos mucho, que son aliados y aliadas de muchos años y que hoy con mucho, mucho, mucho gusto eh, voy a tener acá participando de nuestra sesión. Entonces, eh, tenemos tres mujeres espectaculares que están haciendo un trabajo de liderazgo en las agendas que vamos a discutir y voy a presentar una a una para eh, cuando empiecen a hablar y vamos a tener después de eso los comentarios también de Javier Urca, que nos acompaña y espero también tener tiempo para eh, empezarnos las preguntas y respuestas para que podamos realmente aprovechar ese momento eh, de, de el máximo posible. Entonces lo que pensamos Amira Erdoiza, Marita González, Emilia Reis, que aún voy a presentar a ustedes, quienes son con más detalles, lo que yo estaba pensando y que hablamos fue de que eh, Amira va a traer a nosotros resultados de sus eh, trabajos que han hecho de investigación y de promoción de conversación con organizaciones y con las sociedades civil que tiene foco en la cuestión de protección social y a mirar cómo está la respuesta en los países. Y han hecho un trabajo de invitar a muchos y muchas activistas de la región a les hacer reflexiones junto con OCIDA, OPS y otras agencias, muchas, a hacer reflexiones sobre esa situación. Entonces, Amir nos va a dar esa, esa visión general de cómo está la situación para nuestra comunidad y nuestras muchas y diversas comunidades. Después, esperamos tener Marita que también les voy a presentar quién es, eh, Marita va a hablar sobre los retos que tenemos desde el punto de vista regional, de nuestro eh, re, desafío, re, desafío económico después de la COVID, pero también antes de la COVID y cómo esos derechos económicos están siendo eh, eh, violados y al mismo tiempo cómo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es un camino y es el camino que podemos aún nos ayudar y nos apoyar para traer cuestiones que son súper importantes y e estratégicas desde el punto de vista de educación, eh, seguridad social, la cuestión de hambre, de pobreza, de desigualdades como un todo, que son fundamentales y siguen siendo fundamentales en ese momento de pandemia. Porque si hay una cosa que hemos siempre dicho es que nuestros derechos no pueden estar en cuarentena social. Nuestros derechos están con nosotros y nosotras. Y ese momento es el momento que no, deja, deja, no podemos, disculpa, estoy ya confundida con mi portoñol, que no podemos dejar nadie, nadie para atrás. Y nadie para atrás tampoco puede ser solamente más un eslogan que se invita a todos a adaptar y seguir hablando como si fuéramos robots. No, no somos así. Lo que queremos es dar sentido a los compromisos que son hechos por nuestros gobernantes y que ellos tienen que tener la responsabilidad de cumplirlos. Entonces, un poco en esa perspectiva que eh, pienso la Agenda 2030 hace sentido y todos estamos un poco involucrados. Y por fin, después de estas conversaciones, vamos a tener también a Emilia, que también les voy a presentar en un momento eh, específico, y eh, Emilia nos va a hablar de, unas, de de procesos muy importantes que están justo ahora para si, em, para empezar ya están en el camino que es el foro político de alto nivel y un poco la importancia que es de nuestras sociedades y nuestras organizaciones de la sociedad estarem involucradas en esos espacios entonces otra vez más les doy las bienvenidas queridas y eh, con eso quiero ya dar la palabra y disculpa, disculpa, olvidé algo importantísimo. Después de eso, que, que hablen las tres, eh, Amira, Marita González y eh, Emilia Reyes después que hablen las tres, vamos a tener los comentarios de Javier Urcae, de Corresponsables Claves, y con eso empezamos a la cuestión de las preguntas, ¿ok? Entonces, voy a dar la palabra, invito a hablar a Amira Erdoiza, Amira, eh, además de una gran, gran querida persona, es directora ejecutiva de Quimirina, médica saludrista con especialidad en políticas públicas, investigación y administración de salud. Amira, buenas tardes, bienvenida y tienen la palabra, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Alesa, y gracias a todas, a todos, a todos por invitarme y por invitarnos aquí desde Ecuador, desde Quimirina, poder compartir un poquito. ...lo que hemos trabajado, le voy a pedir a Juliana si por favor me puede ayudar con, con la presentación. Eh, un agradecimiento igualmente a, por supuesto, a Gestos en, en su conjunto, a Corresponsales Clave... Y a, ...y a Unucida por esta invitación. La siguiente, por favor. Al preparar esta presentación y presentarles un poco los resultados de la consulta que hicimos en semanas pasadas me hacía yo la pregunta, ¿a cuál de los objetivos de desarrollo sostenible nos vamos a referir con mayor prioridad? En el marco de la Agenda 2030, ¿qué es lo que íbamos a priorizar? Y revisaba el, el objetivo 3 y decía, claro, esto seguramente se refiere a vida saludable, bienestar de todos y en todas las edades. Eh, inmediatamente iba hacia el 1, hacia el 2 y veía que las situaciones de la pobreza, del hambre... Eh, si vemos lo que es educación, igualdad de géneros en el 4 y en el 5, etcétera, etcétera, me llevaba a pasar por los 17 objetivos y decir que una cosa que pasa en realidad cuando hay una epidemia como la que ha sucedido y como la que hemos vivido también en relación al VIH en los últimos 35 años, eh, la anterior, por favor, todavía, es que hemos aprendido que las epidemias afectan a todos los seres humanos, que esto no tiene discriminación y que demandan respuestas participativas, inclusivas y que la salud es y debe ser pública y universal. La siguiente, por favor, ahora sí. Eh, nos posicionamos, por supuesto, para esta conversación en esta consulta en América Latina y como ustedes conocen, es nuestra región, lamentablemente es la región en la que se registra el mayor Desigualdad de ingresos, según el informe del PNUD de 2019, el 10% más rico en América Latina concentra una porción de los riesgos, de los ingresos, perdón, mayor que en cualquier otra región, 37%. Viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, el 13%. La siguiente, por favor. Entonces, para lograr el desarrollo sostenible y en respuesta al SIDA, Conocemos eh, que nadie debería quedar atrás. En la Agenda 2030, por supuesto, este está recogido y en toda la evolución de la respuesta al SIDA, este ha sido algo que desde la sociedad civil es un elemento fundamental. No se puede poner fin a las epidemias sin incluir y satisfacer las necesidades de las personas infectadas o afectadas y sin abordar los determinantes relacionados con la salud y la vulnerabilidad. Y la epidemia de COVID justamente develó Toda esta profundización de fragilidad y marginalización que tienen las poblaciones vinculadas con la epidemia de VIH. Además, también se logró constatar, lamentablemente, que continúan siendo discriminadas y sus necesidades deben ocupar un papel central en los esfuerzos, lo que no ha sucedido. Por favor, la siguiente. Una breve reseña de lo que pasa en VIH según el informe de onu del 2018, Conocemos que 1.9 millones de personas viven con VIH, que 1.2 millones están en tratamientos de antirretrovirales, que lamentamos en ese año 35 mil muertes, que 100 mil nuevas personas estaban infectadas. Eh, si vemos las metas que los países nos hemos comprometido de llegar al 90-90-90 en el 2016, 2017 y 2018, estaríamos viendo un, un cierto sentido eh, que avisoraría una, un avance. Sin embargo, de lo cual eh, ya vamos a hablar sobre el sistema de información, pero adicionalmente también tenemos que, que evaluar qué es lo que pasa frente a la epidemia de COVID, qué impactos ha tenido. La siguiente, por favor. La epidemia de COVID, que a partir del 26 de febrero, con el primer caso que se informó en Sao Paulo, eh, ha tenido una tendencia a, a la alza muy, muy rápida, eh, inclusive en países como Brasil, en la segunda curva a la derecha, Vemos que los nuevos casos confirmados por día son muy altos y hay países como muchos de los que estamos aquí representados, eh, Ecuador, Colombia, Perú, etcétera, que vamos teniendo graves problemas eh, en relación a la respuesta a la epidemia y a la situación de salud y vida de nuestros compatriotas. La siguiente, por favor. La anterior. La pandemia repito, visibilizó los problemas estructurales del modelo económico, las carencias del sistema de protección social y las brechas del régimen de bienestar. Como América Latina nos demoramos 25 años para recuperarnos de la crisis de la deuda y sin embargo en la última reunión del 28 de mayo del 2020 de la CEPAL en el Encuentro Universitario Ministerial, nos anunciaron que seguramente la crisis del covid va a proyectar un aumento de pobreza que va a implicar al menos un retroceso de 13 años. Los sistemas de salud de por sí fragmentados y que no permiten un acceso eh, equitativo a los diferentes grupos poblacionales, a los ciudadanos en diferentes condiciones, tuvo una carga extraordinaria que simplemente en la mayoría de países no pudo responder. Un colapso que se debió en mucho a procesos de corrupción, a procesos de populismo, y en este caso me refiero tanto a los populismos de izquierda como de derecha. Cito ahí una frase del doctor Julio frank quien en una entrevista con la American Society Council of the Americas, decía pues que la experiencia técnica ha sido devaluada en estas épocas y que el populista, en muchos casos muchos presidentes, que simplemente han rechazado todo lo científico y finalmente se creen más que sus expertos. Muchos países tenemos lamentables citas para poner en una presentación o para compartir, eh, he utilizado esta de Nicaragua, pero no es la única, que el 23 de mayo, por ejemplo, el gobierno reconocía 17 muertos por COVID, mientras que el Observatorio Ciudadano, conformado por ciudadanos y por expertos, refería 465 muertes del mismo día. La siguiente, por favor. Frente a las respuestas que la epidemia demandó, restricciones de movilidad, cuarentena, etcétera, la situación en nuestra región ha sido que los desafíos son grandes. Las características de desarrollo de la vida y de la capacidad productiva de nuestra ciudadanía tienen que ver, por ejemplo, con la gran proporción de presencia de, de trabajo independiente e informal. Mucha gente... Gran proporción de nuestra sociedad que vive del día a día de trabajo y en que no podía estar encerrado. Por ejemplo, y particularmente crítico, la situación del trabajo sexual y de otras actividades de población esclava en la respuesta al VIH, por ejemplo, personas transgénero femeninas, que vieron limitada su producción de medios de vida a cero inmediatamente que se produjeron las cuarentenas, o inclusive cuando estaban obligadas por la necesidad, lo que ha sido muy frecuente, hacerlo con gran riesgo, de todo tipo, en una mirada de salud, no solamente frente a la infección de, de COVID, sino a situaciones de salud mental, de, de, de seguridad, etc. En el caso específico de la migración, tanto interna dentro de los países como externa, eh, pues se produjeron cosas muy graves. Para el caso interno, y les voy a citar la situación de, de una de las ciudades de mi país que tuvo eh, una epidemia bastante complicada, que mantiene una epidemia bastante complicada, Guayaquil, en la cual comunidades indígenas asisten a esa ciudad para poder realizar sus trabajos. Y que una vez que vino la epidemia y la gran mortalidad que se produjo, regresaron a sus comunidades y ahora hay un silencio epidemiológico. No se sabe cuántas muertes hay, no hay respuesta desde el gobierno. El impacto ha sido muy fuerte en la, en la migración interna. Para la migración externa particularmente, hermanos venezolanos que están en nuestra América del Sur sufrieron desalojos, fueron despedidos de sus trabajos, ante la desesperación han tenido intentos de regreso a su país con dificultades de transcurso en las fronteras, con muros de contención, con, eh, pro, con demandas de, de los gobiernos de realizar cuarentenas de 21, de 28 días en situaciones inhumanas, eh, realmente situaciones muy graves de violación de derechos humanos. Por supuesto, también uno de los grandes desafíos en de la epidemia han sido los patrones familiares, donde nuestras familias aún son ampliadas, es algo bueno, sin embargo, la epidemia de covid eh, determinó que esta convivencia intergeneracional y con frecuencia en condiciones de hacinamiento pues, produjo muchas dificultades. La siguiente, por favor. Eh, bajo estas perspectivas y conociendo algunas denuncias que sucedían en varios países sobre desaprovisionamiento de antirretrovirales, eh, principalmente en el marco de la seguridad social, la plataforma eh, de Latinoamérica, de la coalición PLUS, y ITPC, el ACTA, realizamos el 27 y 29 de mayo del 2020 una consulta regional, que les voy a hacer someramente una presentación muy corta sobre sus resultados. A excepción de México y Costa Rica, ningún otro país presentó una experiencia de articulación con la sociedad civil y una respuesta de protección en salud de los sistemas de seguridad social. Argentina, pero refiriéndose a su sistema público, básicamente el Ministerio de Salud, presentó una experiencia efectiva de gestión de la epidemia. El Ejecutivo estaba asesorado por un comité técnico de alto nivel. Para el caso de Venezuela, la sociedad civil ante la ausencia del Estado y la crisis presente desde antes de la epidemia de COVID, eh, compartió un sistema de monitoreo social de VIH que es el único que ha permitido seguir con la respuesta. La siguiente, por favor. En el caso de todos los países, la gran mayoría de países que asistieron a esta consulta, Centro y Sudamérica, inclusive Norteamérica, eh, se refirió que hubo suspensión de las citas médicas y que, la y que la vinculación de nuevos casos al tratamiento dejó de existir en estos periodos. Se establecieron nuevas condiciones de entrega de antirretrovirales, generalmente en relación a orientaciones, por ejemplo, de onusida, pero no conocemos la realidad sobre su efectividad. Se comenzaron a, en, a disponer que se entreguen medicamentos por dos, por tres, por seis meses, pero ante las dificultades económicas que sufrió la población, ante la imposibilidad de contar con transporte o con medios de movilidad, ante el miedo de asistir a las unidades de salud, y por sobre todo a también lo que ha sucedido en nuestros países que las unidades de salud Casi se dedicaron 100% a COVID. No estamos realmente muy seguros qué impacto real haya podido tener estas medidas. Se suspendieron programas preventivos, dejaron de existir, eh, de haber acceso a pruebas de VIH. Y los sistemas de seguridad social en la mayoría de los países se constató también que no están alineados con las eh, políticas públicas, con las políticas, por ejemplo, relacionadas con los ministerios de salud. Y esto produce sistemáticas rupturas de stock y la búsqueda de proveedores alternativos con el consecuente riesgo de creación de resistencias o de que se produzcan redes de tráfico de antirretrovirales. La siguiente, por favor. Solamente fue una constatación también eh, en la mayoría de los países que, ante la debilidad de las respuestas públicas, las organizaciones de la sociedad civil somos quienes hemos realizado servicios online. Eh, sea de atención médica, de consejería, de, de salud mental, de múltiples eh, eh, elementos de salud, que fuimos quienes realizamos ayuda humanitaria, sea en términos de alimento, de entrega de recursos financieros. Sí, es verdad, algunos estados hicieron algunos aportes. Por ejemplo, Argentina eh, dio directamente un aporte al personal de salud, reconociendo el trabajo, pero en otros países, como en el caso del mío, ha habido realmente una, eh, el incluir en el personal de salud la culpabilidad sobre algunos asuntos de, del manejo de la crisis, la falta de elementos de protección y castigar eh, con aumento de, de horas de trabajo y con disminución de salarios e inclusive con despidos a gran parte del personal de salud del sistema. Las acciones de vigilancia y exigibilidad de derechos humanos que han sido realizadas por la sociedad civil y por los activistas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, nacionales son quienes han logrado mantener de alguna manera esta voz. En las respuestas públicas nacionales no se ha incluido población clave. Inclusive en algunas, la situación de personas privadas de la libertad o de personas transfemeninas o de trabajadoras sexuales no son ni siquiera tomadas en cuenta eh, de una manera teórica. Y esto, pese a que todos sabemos que los estados deberían ser los garantes de derechos. La siguiente, por favor. Eh, la consulta arrojó algunas recomendaciones. La importancia de que se realice un pacto social y medidas de protección social universales, basadas en los derechos humanos y con las comunidades en el centro de la respuesta. En la parte puntual, específicamente, por ejemplo, se hizo eh, alusión a la necesidad de que se tengan en cuenta los desafíos en la adquisición de medicamentos, tanto en lo que tiene que ver con la financiación como en procesos de importación. Para la financiación, sabemos que muchos de los recursos han sido derivados de la respuesta de COVID tanto recursos financieros cuanto medicamentos en sí mismos y que eso eh, va a tener un impacto en la población y tenemos que estar vigilantes. Por otro lado, los temas de importación, los cierres de fronteras, las dificultades de acceso a los medicamentos ameritan que los países y también mecanismos como por ejemplo el Fondo Estratégico de OPS que es utilizado por muchos de nuestros países, se actualicen, se flexibilicen y permitan que no vaya a haber desabastecimientos en los países. La necesidad necesidad fortalecer la interconectividad todo este proceso ha determinado una constatación de que a través de medios virtuales podemos trabajar de manera conjunta poder dar respuestas adecuadas pero el acceso a la conectividad no es tan sencillo no es necesariamente universal ni es ni es principalmente asequible a muchos de la población clave la necesidad de protección de trabajo en general el trabajo sexual en particular por las situaciones que ya he comentado antes. El mantener ayuda humanitaria. Aquí, eh, para citar un ejemplo de una situación que ha pasado en algunos de los países, no se realizan suficientes pruebas, suficientes diagnósticos de COVID cuando se realizan, sea cercos epidemiológicos o se busca eh, aislar a las personas es necesario que se mantenga ayuda financiera directa para que las personas puedan mantenerse aisladas y que puedan sobrevivir y lograr el, el, la respuesta a la epidemia. La pandemia de COVID se ha constituido en un despertar en la voz de las comunidades. Nuestra ira, decía uno de los participantes de la consulta, debe exigir respuesta para que nadie muera por sí. Esto significa que los avances que se ha tenido no deben retroceder, por el contrario, deben fortalecerse, profundizar y debemos mantener la perspectiva de que las personas tengan acceso al tratamiento de la mejor calidad, oportunos y pues que su sistema inmunológico esté absolutamente saludable. Vigilar, por supuesto, que no se produzcan violaciones de derechos humanos, desmercantilizar la salud y la educación a lo largo del ciclo de vida y tener una integración regional. Desde la perspectiva comercial, seguramente eh, se está desarrollando unas, una perspectiva frente a esto, pero también desde el ámbito de lo que es eh, la participación de la sociedad civil, la respuesta a la vigilancia y la exigibilidad de los derechos. La siguiente, por favor. Voy a terminar con esta lámina eh, presentándoles a este... Eh, personaje Es un personaje ecuatoriano prócer de nuestra independencia que además era un médico que escribió sobre un tratado de la viruela y él decía que la ignorancia es la mayor causa del crecimiento de las epidemias. Todos conocemos que la información es poder. Entonces, si en nuestra región, en nuestros países, no revisamos críticamente los sistemas de información, los sistemas de estadísticas, la producción de la evidencia sobre salud, VIH, las situaciones económicas, si no transparentamos la realidad y no tenemos en cuenta que esto es una tarea de los países y también de los organismos multilaterales, que eh, a través de la asistencia técnica con estimaciones que muchas veces eh, ah, mira. son... Optimistas, termino este momento eh, para poder tener una perspectiva real sobre la generación de nuevas políticas de bienestar. Muchísimas gracias, Alesa y, y a todos. Amira. Gracias, muchas gracias, Amira. Una presentación riquísima que no voy a comentar ahora exactamente para que eh, podamos introducir a nuestra segunda invitada de la tarde de hoy, también una mujer muy, muy, muy, muy activa en nuestra región y principalmente en Argentina. Entonces, les invito eh, a hablar Marita González, que es doctora en sociología y politicóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, también es la directora de Relaciones Internacionales de la Confederación General de Trabajo de la Argentina y está en la plataforma Pampa 30, que además de eso también es miembro de la mesa de vinculación que reúne las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un diálogo directo con CEPAL para influenciar en la Agenda 2030. Entonces, que fue tema inclusive de nuestra primera sesión. Entonces, con eso, doy la, otra vez las gracias a Mira y la bienvenida a Marita. Marita, por favor, el tiempo es tuyo. Pido que estén como los 12 minutos, 15 máximo, para tenernos tempito para las preguntas. Gracias, Querida. Para las preguntas, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, buenas tardes a, a todas, a, a todos y a todos. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, entre todos esos títulos que planteaba Alessandra, yo decía en calidad de, de, de que, porque no soy una experta en temas en tema sida, eh, pero, pero sí, sí en el marco del tema de eh, tal vez de las desigualdades eh, podríamos definir algunas, algunas cuestiones eh, que, que podemos trabajar desde la región eh, y cómo la Agenda 2030 eh, puede incidir. Eh, para que tengamos una, un, un nuevo proceso de desarrollo que no sea eh, igual, muchos teóricos y muchos políticos están hablando en la actualidad de lo que llaman la nueva normalidad, y, y también hablan de, de cómo reconstruir eh, el concepto de Estado, cómo reconstruir eh, la, la sociedad eh, luego de la, de la pandemia, en la pospandemia, y lo primero que uno se plantea es que si la nueva normalidad se parecía a la normalidad eh, anterior a, a gran parte de la sociedad, a los sectores mm, más desfavorecidos a las trabajadoras sexuales a los a las personas que tienen enfermedades eh, transmisibles a todas las a todos los trabajadores y trabajadoras informales eh, en principio esa normalidad eh, era era víctima de ser otra pandemia que podemos conocer como la pandemia eh, neoliberal. Y ahí, eh, escuchando un poco eh, a Mira, me, me planteaba, pandemias que hemos pasado, planteaba que, que la región de América Latina en, eh, tuvimos que para poder remontar lo que fue la crisis de la deuda externa, que es en la década del 80 y que además coincide con la emergencia de una de las enfermedades de, de contemporáneas más importantes como es el SIDA y una digamos, y convivir desde el momento, desde su inicio hasta la actualidad con sus tratamientos y, y poder eh, plantear una, un, un un mejor desarrollo de vida para las personas, mujeres y hombres y, y, y, de, y de todas las diversidades eh, que conviven con el SIDA, eh, tuve, coincide con el tema de la pandemia de la deuda externa. Y América Latina no es que tuvo una década perdida por, por, por un hecho fortuito, fortuito, sino que básicamente porque estuvimos subsumidos a una crisis de la deuda externa que además si analizamos a gran parte de los países en la actualidad de América Latina y Caribe, profundamente en el tema del Caribe, pero no solamente estamos frente a una crisis más importante de la deuda externa. Luego, en la década del 90 vino la pandemia financiera, que además estalló en el 2008, y esa pandemia financiera lo que hizo fue imponer una mayor eh, precarización de los trabajadores y trabajadoras, eh, que también implicó una mayor desprotección social, y ahora voy a hacer referencia a, a los elementos del tema de la protección social, y ahora sí, en el 2000, digamos a, a principios del 2020, lo que encontramos es una pandemia sanitaria, una pandemia eh, básicamente por el COVID-19. Pero quiero decir, eh, América Latina y el mundo nos enfrentan a un mundo donde la normalidad era un, un, un objetivo, un horizonte de... de, de de desarrollo sostenible y de repente a COVID, sino que venimos de una sucesión de, de pandemias eh, vinculadas, como dijimos, sobre todo al modelo neoliberal y la globalización neoliberal eh, que también se nos ha impuesto. Y hago énfasis en eso porque cuando hablamos de la Agenda 2030 y queremos plantear el tema de las desigualdades, lo primero que eh, ocurre y vinculado a básicamente al ¿Escuchan? No. no está saliendo la voz. No, a ella no. Creo que se cayó. Calió. Sí, por eso está congelada la imagen. A ver oh. si. Yo estaba así como mirando una película de suspense con la clase, así. Unos minutos más y creo que, que vuelve. Sí. Se cayó. Déjame intentar hablar con ella. Por... Pero entonces, mientras Marita... Cosas eh, de internet, Alessandra. Sí, voy a pedir a, estoy pidiendo a Juliana César que está acá, que conecte con Marita otra vez. Mientras, eso quería solamente para los que llegaron después, tal vez recordar los puntos de, de Amir, que me parece que son muy interesantes. Que empieza trazando cuáles son las lecciones aprendidas con COVID, que la cuestión de traer el momento de la salud pública y discusión de cómo esa universalidad es fundamental. Pero que no es accidente que estamos en ese pico de COVID-19 porque justamente eh, es, estamos en la región que es la más desigual del mundo. Que los compromisos no se han cumplido, que no se cumplieron los compromisos y que eso también tiene que ver eh, la situación de COVID-19 no tener una respuesta tan, uh, a, no, tan, tan mejor. Y esa respuesta fue muy, muy, muy diferente en todos los países. Entonces, que la tendencia ahora de regreso de, de, de la pandemia y de expansión de los retos es una tendencia muy alta y que esa situación que vivimos no va a pasar tan rápidamente. Es una situación bastante diferente de toda la situación que hemos vivido en nuestra región. Eh, tenemos noticias de Marita diciendo que sí, acá estoy no, ah, yo no okay. sé si se cortó, se me cortó a mí yo no sé si se me cortó a mí justo o se cortó sí. a todos Eso no, lo... no a sí mí vida, oh. sí, sí. Pero, pero yo dije a lo, mejor no era a lo mejor no era tan importante lo que estaba diciendo de manera <risa> no de manera alguna entonces ahí ya está. Que perdón con... sí por favor, sí. tienes tienes sí, una también. baja señal hola Marita sí por ahí sí. si sacas el video eh, es eh, ah, probable que no perfecto, se corte que vamos a extrañar perfecto. pero vale, no, gracias. no, está bien no hay problema, no hay problema, mejor, mejor mejor. Eh, perdón, digo, no, no sé si también eh, a lo mejor avanzaste con algo que estabas diciendo, Alessandra y no te quería interrumpir. No, no, Marita estaba simplemente haciendo una recapitulación un poco de unos puntos de Marita justo, de, de Amira justo para hacer vínculo con el tuyo, pero pienso que tenemos mucho más provecho si tú continúas por favor. Ah, ok. Favor. No, esta, estaba justamente, bueno, no sé si fue justo el momento que se, que se perdió, eh, pero bueno, eh, se estaba planteando, un poco retomando lo que decía Mira respecto a los países que habían hecho la inclusión de la sociedad civil, particularmente el caso de Costa Rica y de México, y, y yo quería decir algunas cuestiones eh, que, que están vinculadas al tema de... de cómo se le da un tratamiento de salud de acuerdo a los objetivos, a las metas del de ODS-3, el ODS vinculado al tema de salud. La primera cuestión, y que está relacionado con lo que planteaba Mira en la misma dirección, es la importancia del tema de la integración regional. Una de las características y que define la desigualdad social en América Latina está en... Claramente por la distribución desigual de los ingresos, claramente por la alta informalidad laboral que tenemos, claramente por no haber sido estados que potenciaron los derechos humanos y los derechos sociales. Pero el otro de las cuestiones es porque qué hubo siempre un proyecto de desintegración y de atomización de los países de América Latina. Voy a dar solamente un ejemplo. Nosotros teníamos un banco de eh, salud para, eh, en el UNASUR para poder atender de este tipo de pandemias que había logrado establecer, por ejemplo, que los genéricos en materia de enfermedades transmisibles y enfermedades, eh, digamos, enfermedades de largo plazo, pudieran ser abastecidas por todo el UNASUR. Destruido el UNASUR, todo, todo ese, ese banco vinculado a la salud claramente eh, eh, quedó deshecho y lo único que ha quedado es lo que tiene que ver con el sistema de salud de integrado o casi a medias integrado por el Mercosur, y eso significó que en los primeros 20 días, aún con gobiernos que a lo mejor no, no tienen en común su filosofía política, se establecieran 6 millones de dólares, para el Mercosur, para el tema de eh, la atención primaria de la salud en materia de eh, casos leves y casos eh, moderados en el COVID. Estas cuestiones generalmente no aparecen en la, pre en la prensa eh, más hegemónica o en los medios de comunicación hegemónicos porque eh, son funcionales al modelo de atomización de América Latina. Entonces si nosotros logramos que como sociedad civil intervenir y eh, plantear, ponderar, empoderar a la integración regional, planteando de que solamente a través de lo, de lo colectivo como América Latina y Caribe podemos tener mejores resultados, creo que es una de las primeras señales que podemos plantear. La segunda cuestión está vinculada al tema de apoyar la investigación, que lo decía claramente Amira también, para apoyar la investigación significa también la reducción de las desigualdades, no solamente en, digamos, a nivel nacional, sino que los estados a través de la de la meta 10.9, plantearon que la asistencia oficial al desarrollo a los países emergentes y a los países eh, menos favorecidos estuviera vinculado a la investigación y desarrollo en materia de salud y también de enfermedades transmisibles y de enfermedades que, eh, digamos, que eran necesarias eh, desarrollar sistemas de vacunas y yo no diría vacunas asequibles sino de vacunas de acceso universal que esas otra de las aspiraciones que nosotros deberíamos tomar cuando hablamos de salud hablamos continuamente de métodos asequibles cuando en realidad como sociedad civil queríamos establecer la idea del de, eh, acceso universal e irrestricto y acá también hay, hay diversos modelos Amira nos planteaba el tema de los modelos de los modelos de salud pública y daba el ejemplo de mi país Argentina o el modelo de salud privada como tiene el caso particularmente de Chile es como el más eh, el más conocido por lo menos en estos en estos lares, en estos lares sureños. Y, y, y también existe lo que son las modalidades mixtas, entonces a, a lo mejor uno tendría que corregir esta situación, porque por ejemplo en mi país el 50% de la población no se atiende ni en el sistema público ni en el sistema de privado, se, asisten, se, se asiste en el sistema de las obras sociales, que son de carácter sindical. Entonces, digamos, eso, digamos, cuando analizamos cuáles son las respuestas que tienen los estados frente al COVID, también hay que analizar cuál es la respuesta que han dado eh, determinados actores fundamentales en el sistema de salud. esto me parece interesante. El tema de los aportes directos que se ha planteado el personal de salud también en algunos países. En mi, en mi país es uno, pero no es el único, se ha establecido que el COVID como una enfermedad profesional, al establecer normativamente que el COVID es una enfermedad profesional, colocan en un resguardo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, para evitar lo que contaba Mira, que es casi la persecución o la humillación de los trabajadores y trabajadoras de, sal, de la salud. Pero no me quiero... Eh, digamos, extender demasiado en esto sin plantear el tema de la desigualdad. Y cuando hablamos del tema de la desigualdad, creo que lo que vamos a hacer como sociedad civil es integrarnos fuertemente en cuáles son los reclamos que hacemos, tanto en, las, en la órbita internacional, en, los, en las instancias internacionales, como en las instancias nacionales, que la desigualdad no es exclusivamente de ingresos, sino que la desigualdad, lo decía Mira, es en materia educativa, es en materia de salud, es en materia también de la protección social. Y este es el debate que se tiene que dar en la pospandemia. El sistema de protección social... Para, lo, para Europa, como lo plantea, que habla todo el tiempo de la nueva normalidad, es porque alguna vez tuvo estado de bienestar. En gran parte de América Latina nunca hubo la, instrumentos de estado de bienestar. Hubo algunos instrumentos, por ejemplo, de un salario mínimo, pero para los trabajadores y trabajadoras formales. O, por ejemplo, digamos, hubo al, algunas características en materia de salud y seguridad en el trabajo, pero no para los trabajadores portadores de SIDA, la primera cuestión. Digamos, no hay para, para, para determinadas personas acceso a ningún tipo de protección social, y eso es porque nunca hubo un Estado benefactor, salvo los casos de Uruguay, eh, Argentina, algunos algunas, eh, sistemas de protección social en Brasil... Digamos, la mayor parte de lo, y en México, la mayor parte de los países de América Latina nunca vivieron el estado de bienestar, entonces cuando se nos plantea que vayamos a un retorno a la normalidad desde una perspectiva europeísta, en realidad lo que nosotros podríamos plantear es quisiéramos tener algunos instrumentos de estado de bienestar, porque la mayor parte de la población de la sociedad de América Latina no han conocido los sistemas de protección social, ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer a través del trabajo? ¿Se puede hacer que el trabajo sea el mediador del de sistema y estatuto de derechos? Esto no es posible en, un, en una región donde el 70% de trabajadores y trabajadoras son informales. Es necesario, por lo tanto, un ingreso y una protección social de acceso universal independientemente del sistema laboral. Luego se, se requiere y se exige que en el corto y en el mediano plazo se establezcan políticas determinadas para la transición a la economía formal. Pero en principio es necesaria una base de derechos. Quería dejarme aquí para, para ver si puede haber seguramente preguntas más interesantes y más profundas eh, por parte de los participantes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Amira. Amira y Marita hicieron una presentación ahora y primero habló Amira y ahora finalizó Marita. Y Marita... Realmente los puntos que trae son para mostrar cómo ese camino de desigualdad que tenemos hoy no es de ahora. De repente muchas personas están realmente eh, hablando sobre eso a partir de una perspectiva de COVID. Pero no es por accidente que nuestra región es la región más desigual del mundo y que ahora tiene el más alto pico de pandemia de COVID-19. Entonces, muchas gracias, Marita. No voy a comentar los puntos exactamente para dar tiempo de presentar la tercera increíble mujer invitada, activista, defensora de derechos humanos, también invitada a participar en nuestra sesión hoy, que es Emilia Reis. Emilia, la conocemos hace muchos años, ¿no, Emilia? Y trabajamos juntas en el, muchas de las reuniones de peleas de Naciones Unidas también. Emilia es directora del Programa de Políticas y Presupuestos para la, desigual para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible de una organización basada en México que se llama Equidad de Género. Entonces, eh, doy las bienvenidas a Emilia. Y, Emilia, tienes eh, 12, 15 minutos para hablar antes que empecemos para Lizzie López, que va a estar con nosotras después haciendo comentarios. Emilia. Gracias, Marita. Gracias, Amira. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con, con ustedes, con estas eh, conversaciones súper eh, interesantes porque van cruzando distintos niveles de, de, de una problemática que estamos tratando de empezar a analizar desde, desde una mirada creo que más compleja e interseccional. ¿no? Eh, bueno, a mí me toca algo quizá no, no tan interesante como nuestras ponentes eh, previas, pero yo estoy haciendo caso a la invitación que, que me hizo Gestos sobre contarles um, cómo es la dinámica de participación en el Foro Político de Alto Nivel, que es el espacio de, de monitoreo, reporte, eh, y, y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel global. Como saben, eh, creo que Mabel ya les contó de cómo está operando nuestro mecanismo regional en América Latina y el Caribe, que es mucho más lindo, mucho más este, avanzado y realmente creo que refleja mmm, la composición y la complejidad de, de la sociedad civil en América Latina y el Caribe. A nivel global no es tan, tan eh, yo diría, no es tan representativo. Y, sin embargo, ha hecho un proceso bastante interesante por empezar a ser más, eh, más diverso, ¿no? Entonces, primero les quiero contar, pues esto, eh, en la negociación de la Agenda 2030, se planteó, una vez que tengamos la agenda, dónde se va a reportar, dónde se va a dar seguimiento, y se, se formula el foro político de alto nivel. Este foro político es, se lleva a cabo anualmente, y en teoría cada cuatro años se iban a revisar las modalidades de este foro para ver si había necesidad de reajustar eh, tanto los mecanismos como eh, los procesos. Y, eh, y al principio se discutió de qué forma se iban a reportar también a nivel eh, nacional la agenda, pero también cómo se iba a hacer una, un diagnóstico global de cómo estaban las... Las, eh, los retos actualizados, en fin, por un lado, y por el otro, cómo se estaban vinculando distintas negociaciones que también tienen que ver con la Agenda 2030, este es el caso, por ejemplo, de, del mecanismo de tecnología o de la Agenda de Financiación para el Desarrollo. Entonces, eh, por eso, al final, el formato del foro político de alto nivel es, es un reflejo de, de la misma concepción que se tiene de, de la Agenda 2030. Entonces, son semana y media, más o menos, en donde la primera semana se hace este diálogo de, digamos, como, un, como, una, como una evaluación de, de en dónde estamos con insumos tanto de los mecanismos regionales, de... Eh, de todos estos diálogos con, con estas otras plataformas de negociación, como financiación para el desarrollo, eh, eh, en fin, más, eh, como ustedes saben, cada, cada año eh, se emite una, una, una declaración ministerial, y se acuerda para el día el año entrante cuáles son el paquete de ODS que se van a, a reportar esto ya de entrada resulta sumamente problemático más bien pues la forma refleja el, el, el fondo no como yo les decía en primer lugar eh, la agenda 2030 llegó con con muchas fallas desde el inicio se aprobó medir la, la reducción de la pobreza y la erradicación, pero no la erradicación de la concentración de la riqueza, que es en realidad el polo desde donde se genera eh, la pobreza. Entonces, Podemos medir a lo ancho y a lo alto la pobreza por quintiles, por deciles, en fin, pero, pero seguimos sin medir la concentración de la riqueza en un foro oficial de la ONU y precisamente este es uno de los principales eh, problemas, ¿no? Hay muchísimos otros elementos que quedaron fuera de la Agenda 2030 que, que, que no tengo tiempo de señalar pero es muy importante porque se refiere también a la naturaleza de las discusiones que hay en el foro político de alto nivel. En segundo lugar, como saben, la Agenda 2030 es voluntaria y el tipo de reporte que se hace también es como muy muy como video de turismo de países en vez de realmente ir analizando cuáles son los retos, dónde estamos. Pero además, eh, en esta reticencia de los países, en realidad, añadir, a, a analizar de forma sistémica eh, y estructural cuáles son los retos que tenemos como humanidad, pues eh, se han eh, segmentado los análisis y los reportes. Por ejemplo, esto que yo les decía, que se reportan paquetes de ODS cada año, en vez de la integralidad de la agenda. Yo me acuerdo cuando estábamos negociando esto, el, el Grupo Mayor de Mujeres, nosotras nos oponíamos y decíamos, no, porque todas tienen justo el valor de la Agenda de Desarrollo Sustentable, es la interrelación. Y en aquel entonces solo México eh, estaba como un país diciendo, no, los para los demás países era, pues, querían más bien algo práctico y, y dejaron la complejidad a la hora de plantearse el seguimiento de la Agenda 2030 y eh, en detrimento de un verdadero análisis que podemos hacer cada año, ¿no? Entonces, eh, ahora, justo les quiero decir que, bueno, por un lado, a lo largo del, del foro político de alto nivel, un poco antes se negocia una declaración ministerial que hemos visto como sociedad civil, que es totalmente irrelevante porque no solo se negocia sin la participación ampliada de sociedad civil, aunque sí se puede participar por medio de este mecanismo de coordinación de sociedad civil, pero las negociaciones son muy restringidas. Pero bueno, al final la, la, la declaración ministerial se aprueba sin haber escuchado el reporte global de que se hace en el foro político de alto nivel. Entonces es como si se dijera qué viene para el año entrante sin antes haber visto cuál es el reporte. Pero por el otro lado, en la segunda semana que se dan los... Los países se, se, se nominan para hacer un reporte anual, como ustedes saben, y esto hace que se agrupen en, en bloque los reportes de los, eh, los reportes nacionales voluntarios. Y esto hace que tengan entre ocho minutos, de los cuales cinco minutos son de presentación, usualmente hacen un video, más tenemos tres eh, preguntas de sociedad civil que eh, son curadas o editadas previamente, pero esto hace que en este énfasis que se ha hecho de los reportes nacionales voluntarios, no estamos viendo la, el bien la interrelación y las dinámicas sistémicas que está pasando con los flujos ilícitos, que están sacando ocho veces más dinero del sur global al, al norte global que de lo que está entrando en cooperación del norte global al sur global. No estamos viendo la dinámica de deuda, que estamos viendo ahorita una crisis de insostenibilidad de la deuda que ya veníamos heredando, desde hace mucho tiempo no estamos viendo las dinámicas de, de comercio que están impidiendo justamente eh, un, un piso fiscal adecuado con una autonomía de política pública de, de nuestros países en el sur global. En fin, no hay un campo para hacer un análisis global de cuáles son los obstáculos globales que estamos teniendo y se está poniendo de nuevo la responsabilidad en las políticas nacionales como si cada país estuviera aislado y no, no dependiera también sus problemáticas de estas interrelaciones mucho mayores, incluso por ejemplo con el Fondo Monetario o el, el Banco Mundial. En fin, o sea, hay una serie de elementos que el Foro Político de nivel ha terminado de ser totalmente irrelevante. A mí la verdad es que me da ya una pereza inmensa asistir a estas conversaciones porque porque es, la forma está derivando en un obstáculo para realmente el, lo promisorio de la Agenda 2030 que pudiera eh, entregar lo, los resultados que estamos esperando. Y eh, quería señalar que eh, de forma paralela a este año, se ha negociado la reforma del ECOSOC eh, y en una negociación que casi nadie de sociedad civil eh, se enteró, pero allí es donde se está negociando cómo va a ser el formato del foro político hacia los siguientes cuatro años. Y exactamente los países del, del norte global están diciendo, queremos seguir reportando eh, eh, paquetes de, de ODS eh, pues por los siguientes cuatro años, ¿no? Y entonces es como una angustia también de ver que están, están insistiendo en estos formatos caducos que ya demostraron que no sirven. En este año, por primera vez, el G77 está diciendo no queremos reportar así, incluso el año entrante que también es el tema de la recuperación frente a la crisis. Eh, ni siquiera tenemos a los objetivos eh, de cambio climático y de igualdad de género, ¿no? Cuando estamos viendo en esta, en esta gran pandemia cómo el tema del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado eh, en, en los confinamientos está retrocediendo los derechos de las mujeres de una forma eh, bestial, porque está evidenciando incluso a cualquier persona que no sea feminista que el, el trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres ha sido quien ha absorbido el choque económico de todas las crisis de austeridad, la ambiental, eh, en fin. Entonces, eh, son, son propuestas que estamos viendo, digamos, las tensiones a nivel global, incluso en los formatos, incluso en la forma en las que están presentadas, una reticencia real de un... O digamos, está reflejando una crisis del multilateralismo que no está pudiendo responder precisamente a los retos que la humanidad está enfrentando. Yo solo diría que en este momento en verdad es un tiempo de emergencia donde tenemos que decir no más, no podemos seguir como sociedad civil participando de la misma forma. Este es un momento de diálogo entre todos los movimientos para verdaderamente decir estas son las 10 Temas de agenda estructural que todo mundo vamos a apoyar porque nos impacta de forma igual a las personas con VIH a las personas enfermas crónicas, a las personas adultas mayores, a las personas eh, de los pueblos indígenas, a los movimientos de, de sindicatos y personas trabajadoras, incluyendo a nuestras trabajadoras sexuales, en fin. Es un momento de ver cuáles son los 10 temas estructurales y llevarlos en todas nuestras plataformas a nivel global, a nivel regional y precisamente hacer un movimiento de incidencia muy fuerte con aquellos países que puedan tener un, un espacio. Les puedo decir si quieren for, de manera formal, les puedo reenviar un, un correo a, a Gestos para que les los envíe a ustedes con elementos más formales de dónde reciben los, los links, eh, dónde van a poder ver el foro político, eh, el programa, en fin, pero creo que es más importante que podamos hablar de estos debates y que también a nivel global para la Agenda 2030 se está debatiendo ahorita los futuros cuatro años de una agenda que parece promisoria y que la sociedad civil no está atendiendo porque están queriendo ver eh, cuántas intervenciones de dos minutos tenemos, que es un formalismo tonto, frente a estas otras grandes discusiones que están teniendo los países en Zoom sin dejarnos participar y que son donde se están tomando las decisiones que verdaderamente hacia los siguientes cuatro años eh, nos van a dar eh, una entrada para ver eh, qué se va a definir, ¿no? Porque no es solo la inmediatez de esta crisis, sabemos que viene una recesión que nos va a afectar por lo menos los siguientes cinco años y quienes tenemos una esperanza en esta agenda tenemos que tener también una mirada más integral y discutir más bien eh, qué está pasando con esta crisis multilateral y cómo vamos a ir jalando otros espacios. Por ejemplo, el Grupo de Financiación para el Desarrollo está pidiendo una cumbre de, de reestructuración económica y financiera donde podamos discutir todos, los, todos los, los elementos de esta crisis que ya no solo es sanitaria, sino que se han extendido a muchos otros elementos y cómo vamos a discutir eso y regresar una gobernanza democrática a la ONU y quizás el foro político es más bien un espacio donde nos podemos juntar como sociedad civil y actores relevantes a discutir eso y, y traer una, una posición también frente a los países antes de dejar que nos vuelvan a traer otra vez sus videos de turismo que la verdad es que no, no nos interesa no había cabida nunca para eso y, y ahora menos cuando, cuando la humanidad verdaderamente está en, en un momento eh, crítico aquí lo, aquí lo dejo Gracias, muchas gracias, Emilia. Eh, pienso que es muy importante tener una mirada así crítica también de los procesos de seguimiento de la agenda como tú propones, porque eso da la dimensión como es importante. Uno, la articulación más integrada entre todos nuestros movimientos. Dos, la necesidad de tener más grupos de la sociedad civil con una experiencia como la que tenemos del movimiento SIDA. Participando y actuando fuertemente para los cambios de los procesos, porque si hay alguna cosa que pienso que dos movimientos eh, realmente tuvieron mucha, mucha fuerza, para no hablar de todos los otros, pero pienso que el movimiento feminista hubo cambios que fueron estructurales y el movimiento SIDA creó cambios y olas que son de cambios estructurales en la manera como se relacionan con el poder y los dos son movimientos que cuestionan las relaciones de poder como base de la cuestión de igualdad eso se refleja en todos los procesos de la vida, en todos los campos, de todas las relaciones que tenemos de que construimos. Así que me parece que con todos estos pensamientos eh, en la cabeza, porque realmente fueron tres exposiciones muy, muy, muy fuertes, yo voy a invitar a Lidsey López para hacer algunos comentarios que eh, provoquen un punto de la discusión. Entonces, como son 4 y 15, disculpa, como son 5 horas y, y la idea es terminar a la 1 y una, tener una hora y 30 de conversación, voy a pedir a Lidice que después de Lidice los, las preguntas y comentarios sean muy breves para que aún puedan volver a las, las presentadoras hoy para hacer los comentarios finales. Y quien también quisiera hablar, por favor levant levantar la mano en chat, porque ahí mientras Lidice habla ya empezamos con el proceso de inscripción. ¿Ok? Muchas gracias, Emilia. Lidice querida, por favor. Muchísimas gracias, Alesa. Un gusto participar de esta sesión. Eh, soy la coordinadora de Corresponsales Clave y les hablo desde Lima, Perú. Las tres eh, presentaciones que me han antecedido han sido realmente eh, muy enriquecedoras, nos han mostrado qué es lo que está eh, pasando y afectando a nuestra región. Al inicio de la, de la pandemia de COVID se escucharon algunas voces que decían que el COVID era el igualador, ¿no? Eh, que nos tocaba a todos por igual. Y nada más falso que ello, ¿no? Eh, nosotros ya desde la experiencia del VIH habíamos eh, sentido, vivido y abordado también las desigualdades y cómo las desigualdades afectan el acceso a la salud, el acceso al bienestar y a la protección social también de las distintas personas y de algunas poblaciones eh, vulnerabilizadas aún más, ¿no? Y esta epidemia de COVID ha sido, ha puesto en evidencia eh, con el transcurso de los días y de las semanas esas desigualdades también. Al inicio los gobiernos como que eh, sin la participación efectiva, significativa de las comunidades en la respuesta que daban al, al COVID, eh, lanzaban respuestas o, o, o normativas orientadas principalmente a, a, a grupos más privilegiados o medianamente privilegiados, ¿no? El, el mensaje del quédate en casa, como Amira nos, nos contaba al inicio, es muy difícil quedarse en casa si uno vive al día, si uno vive del trabajo sexual, si uno es taxista eh, y tiene que pagar el alquiler de, del auto y vivir eh, con lo que sacó del, del trabajo en el día, ¿no? Es muy difícil quedarse en casa... Eh, si no se tiene para comer, ¿no? Y, y empezó a evidenciarse luego de la segunda semana, por lo menos aquí en, en Perú, que las personas no podían quedarse en casa, ¿no? Era, era eh, imposible para, para el gran sector de, de, de personas con trabajos informales y regulares quedarse en casa. Y en Perú tenemos alrededor del 70% de la población económicamente activa en el mercado laboral informal. Entonces, eh, estos, estos mensajes, además de, de orientados a una clase media o, o, o buscando eh, una cuarentena total obligatoria, provocaron además la sanción de algunos pro de algunos grupos hacia otros, ¿no? Esos mensajes de, eh, de sanción moral, de, hasta, hasta decir de por la culpa de estos grupos más empobrecidos que salen, es que nunca podremos salir o que se está extendiendo la epidemia, ¿no? Entonces eso ha sido muy fuerte y, y no, no ha sido solamente en mi país, eh, con, con las redes sociales uno puede tener acceso ahora a la, ...a la información y a los discursos y a los mensajes que se postean por todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, esta, esta epidemia ha planteado o ha, ha puesto en evidencia estas, estas desigualdades... ...y creo que los siguientes pasos van a poner también en evidencia otras desigualdades... Eh, aquí en Perú, no sé, creo que no muchos de los países, pero aquí se acaba la cuarentena hoy, la cuarentena eh, obligatoria se acaba hoy. Y a partir de mañana muchas personas van a verse obligadas, eh, los que dependen de algún empleador que requiera sus servicios en oficina, eh, de salir. ¿no? Y eso va a plantear la carga laboral también para quienes se queden en casa y ahí vamos a notar una, una, el impacto de la desigualdad también hacia las mujeres, que son las que generalmente eh, se dedican o toman en la tarea de, eh, las tareas reproductivas en la casa, ¿no? el, de la alimentación y el cuidado de los hijos, porque los, las escuelas van a continuar cerradas. Entonces, eh, esta, eh, esta apertura próxima también plantea ciertas, eh, de, desigualdades o pone en evidencia otras desigualdades eh, que, que vivimos. ¿no? Eh, y también sé eh, ahora con, con el avance de, la tecno, de las tecnologías médicas y los estudios que se están lanzando, no quería dejar de mencionar eh, la desigualdad en el acceso a medicamentos también, que ya ayer... Gilead lanzó diciendo que con el precio de 24, casi 2.400 dólares para Remdesivir, eh, que aún no está probada su eficacia completamente contra el, el COVID, eh, garantizaría un acceso a, a todo el mundo a este medicamento. Yo no sé cómo hacen para buscarse las mentiras esta gente, pero, eh, pero ¿quién ¿Qué país va a poder garantizar el tratamiento para toda su población con, este, con estos precios de este medicamento? Entonces, ahí entra a tallar también las posibilidades, la necesidad de esta articulación multipaís de las que nos hablaba Marita, ¿no? Esta, estos mecanismos de negociación eh, y articulación para compras conjuntas, para el acceso a estas tecnologías y vinculadas también con eh, la investigación con eh, eh, las licencias obligatorias, la erradicación de las patentes para eh, medicamentos eh, y aprender de experiencias que han tenido lugar en, el, en la región que puedan eh, contribuir a, a mejorar o a garantizar el acceso a medicamentos y a tecnologías, vacunas, insumos que se requieran para combatir, en este caso, el COVID. Eh, eh, y de, de esta manera buscar la forma de, eh, de continuar respondiendo eh, sin dejar de lado la participación de las comunidades. ¿no? Eso quería también eh, resaltarlo. Eh, nosotros desde Sociedad Civil, me parece, y este, este, estos webinarios, este es el tercero que hemos organizado con, con gestos, son eh, la, la evidencia de cómo desde sociedad civil, desde nuestras organizaciones, hemos buscado la discusión, el, el, el diálogo para buscar salidas y, eh, y avanzar en la respuesta a, a esta nueva pandemia y continuar con la respuesta al VIH. Eso mismo eh, debemos motivar en nuestros gobiernos para que se, que se dé esta articulación entre, entre los países y se pueda responder de manera articulada también a esta nueva pandemia. ¿no? Eso sería conmigo, Ale. Muchas gracias, muchas gracias, y querida. Eh, pienso que el punto final de un poco traer, después de toda esa riqueza de conversación, la cuestión de cómo la participación de la sociedad civil sí involucra. Y nuestro rol que tenemos ahora, y, y eso es una relación muy importante entre BHC y la cuestión de COVID, nuestro rol que tenemos es empujar ese tema traído por Tamira y también por Marita. La cuestión del desarrollo tecnológico es fundamental y principalmente una región que es marcada realmente por una producción de commodities que, que realmente desde acá no salimos para nada. Mismo cuando tuvimos oportunidades de, de romper con propiedad intelectual en Brasil, por ejemplo, desde ahí no se avanzó una, un verdadero modelo de desarrollo pujante que fuera centrado en producción de medicamentos y para garantizar eh, un mejor acceso y, y, y más, más equitativo a todos y todas. En la otra cuestión que también parece que sería interesante para eh, acalentar a, um, a la discusión eh, es también la cuestión de desarrollo y desigualdad estructural que usted también refuerza de la presentación de las, de las de los de las participantes eh, en ese histórico de, de movimiento y situación que estamos viviendo ahora de que no es solamente para la cuestión de cuándo llega la COVID y para después de COVID todas las medidas que están siendo pensadas no son pensadas otra vez, incluyendo a las personas que hacen parte de nuestras poblaciones claves, las personas más pobres. Y la situación realmente es de mucho desafío. Entonces, hay una invitación a todos y todas acá que miren más esa Agenda de Desarrollo Sostenible que trae... Un poco la función de todas esas demandas de la sociedad civil, que son demandas estructurantes y muy básicas, porque eso también es importante. La Agenda 2030 no es el cielo, es el piso. Entonces, es importante la involucrar a todos y todas. Eh, tenemos, déjame mirar las manos, tenemos Edgar Valdés. Y voy a pedir que las preguntas no pasen los dos minutos, ¿ok? Para tener más personas con posibilidad de hablar y si va a preguntar a alguien, decir a quién va a hacer la pregunta. Muchas gracias. Edgar, con la palabra. Eh, muy buenas tardes, gracias, Alessandra. Un saludo a todas las expositoras, a Mira, Marita, en fin, a toditas. Le me ha parecido muy buena la presentación y. No sé si es una pregunta o una reflexión. Eh, estoy completamente de acuerdo con todo lo expuesto, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Que hay un nuevo escenario a nivel mundial y a veces me pregunto como sociedad civil es que vamos a seguir haciendo lo mismo, pidiendo como lo hemos hecho para el VIH tantos años. El escenario es completamente diferente. ¿Y dónde está el lugar de la sociedad civil? ¿Dónde está la sociedad civil en estos gobiernos de izquierda o de derecha que han fracasado para mí? Y que han abusado durante años en nombre del pueblo, en nombre de la patria, esos, de ese falso nacionalismo perverso. Han dominado el, con el poder. Y eso es el, el, el, lo que a mí me, me molesta, es decir, cómo nuestro lugar como sociedad civil debemos cambiar esas, esa relación, porque sinceramente yo acá en Bolivia he perdido la esperanza. Cuando entró Evo Morales hace 14 años tenía esperanza, pero ¿qué, qué pasó? ¿Ya? Ese gobierno socialista que nos ha dejado y que todavía sigue eh, molestando. ¿Cuánto? Eh, eh, tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, Colombia, Brasil, ese Bolsonaro que habla cada estupidez y igual Trump. Entonces, ¿dónde estamos como sociedad civil? Es que estamos orientando bien, es que vamos a estar siguiendo lamentándonos de, de esto, haciendo todo lo que hemos hecho durante estos 30 años o más. Trabajar, trabajar. Y eso es lo que quisiera tal vez ver el futuro. Tenemos que innovar, tenemos que vernos como sociedad civil. Entre si nosotros estamos convencidos. Ahora es como convencer al resto de la población. Gracias, Alessandra. Muchas gracias, Edgar. Una importante reflexión. Muchas, muchas gracias. Julio, por favor, tienen la mano levantada. Dos minutos, por favor, Julio. Buenas. Nosotros somos de una organización de pacientes con VIH de Perú Lo, y somos los no alineados. Somos del Foro de la Sociedad Civil en Salud, Foro Salud, que no es parte del mecanismo que trabaja VIH con las ONGs del Fondo Global. Y estamos también trabajando el grupo de la Agenda 2030, donde SIDA está en el 3, en el 5, en el 10, en el 16, en el 17. Y nos llama la atención que también está pasando lo mismo que comentan, que el gobierno presenta sus informes, la sociedad civil no participa, la sociedad civil es decorativa, es como, ¿qué hace? Y estamos tratando de levantar un informe luz sobre lo que realmente está pasando con el SIDA en el marco del COVID, apoyando a las agencias, apoyando el tema de migración de indígenas, de mujeres, de personas en cárcel. O sea, es una agenda muy compleja pero tan debilitada porque el Fondo Global realmente compró a los activistas, los encadenó a los metas de estos grandes proyectos, y al final, ¿en qué momento dejamos de hacer activismo? Nosotros debemos reconocer el derecho, y el derecho no se negocia. En este momento, independientemente de que el gobierno sea de izquierda o de derecha, porque en Perú, el Ministerio de Salud lo tiene la izquierda de avanzada en este momento, pero es una izquierda que tiene... También todo el peso de las brechas, de la corrupción en la salud, de las políticas que se miran de una manera segmentada, donde el, el modelo permite a la, a la empresa privada, a las clínicas, cobrarte medio millón por sobrevivir, sobrevivir al COVID. O sea, una persona paga medio millón si quiere sobrevivir al COVID. Y el que es pobre tiene que estar a la intemperie con un balón de oxígeno, viendo si le dan el precio justo y se convierte en un gran negocio. No solamente el tema de antirretrovirales, es cómo funciona un sistema perverso y cruel que genera las muertes de personas en las cárceles, porque hay gente con COVID en las cárceles, VIH y tuberculosis. Hay nativos con VIH, aguajón aquí en Perú, y, en la, en, y hay también inmigrantes con VIH que deberían recibir la protección social que Naciones Unidas recomienda, pero acá la protección social no existe existe en el Perú. Todas las personas con VIH no somos como los argentinos que tenemos la protección de la discapacidad visceral y podemos y no podemos acceder a ningún programa de alimentos o de transferencia monetaria como sí lo hacen los argentinos o los brasileños. Es un país muy complejo y nuestra sociedad civil está fragmentada y la se ha fragmentado justamente por los dólares, porque no puedes ser juez y parte, no puedes defender el derecho y al mismo tiempo trabajar para un modelo que te plantea indicadores, metas cuantitativas y no ve la calidad de la intervención, ¿no? Esa es mi gran preocupación. Nosotros somos una sociedad civil muy beligerante, muy compleja. Pero existimos. Muchas gracias, Julio. Realmente es una situación muy, muy delicada en, en, en Perú y no estoy mirando a nadie más con la manita levantada. Eh, voy a pasar las, a las comentadoras, a las presentadoras, eh, diciendo que realmente es un momento de reflejar sobre las cuestiones relacionadas a esa, ese biopoder, ¿no? a ese poder que otra vez ahora con la COVID está en las manos de los estados y es un poder soberano de decidir quién vive y quién muere. Y como quien vive y quién muere tiene determinados pesos y de valores en la sociedad. Y otra vez más, el VIH puesto como eh, una cuestión de inequidad, de desigualdad. Y la desigualdad también como una cuestión de mucho más vulnerabilización del VIH. Entonces, gracias por las cuestiones y reflexiones. Y voy a volver para Amira. Sí, gracias, Alesa y a todos. Yo solamente dos, dos pequeñas reflexiones. La primera, eh, en relación un poco a lo que planteó Marita sobre el modelo de atomización al que estamos de alguna manera obligados, o que se ha promovido en América Latina, y hacerme también eco con lo que planteaba Emilia en relación a los mecanismos que en algunos de las instancias, por ejemplo, en las instancias, mecanismos operativos de la Agenda, eh, se van haciendo mecanismos neutros, como que no tienen ningún posicionamiento. Entonces, si a la vez tenemos un, un, una perspectiva de atomización, estamos bastante fragmentados, nuestra región eh, y, y nuestra sociedad civil, y esto se ve a los niveles nacionales también, y los mecanismos eh, de participación, por ejemplo, en los, en los sistemas multilaterales, tienen estas perspectivas tan... No sé si llamarle políticamente correcto, o sea, me, me, me, me golpea mucho, pero es verdad en la, la referencia que se hacía sobre el turismo. Entonces, eh, y la respuesta a Edgar, que no la tengo, creo que todos tenemos esa preocupación, pero para no tener como esta sensación de desesperanza, porque creo que eso sí tenemos que, que evitar, es, eh, pese a lo difícil del escenario, caer en la desesperanza. Lo importante es caer nuevamente, es, es entender, es reprofundizar la necesidad de que una sociedad civil militante tiene que encontrar en el medio de las diferencias cuáles son los mínimos comunes denominadores que nos unen para poder impulsar realmente cambios, eh, no solamente en el marco de nuestros países, sino también en los organismos multilaterales. Yo hablaba de la información como un factor fundamental yo cada vez que reviso estadísticas y veo que las estimaciones son tan maravillosas que nuestros gobernantes las utilizan a su mejor gusto para ir a presentar en eventos internacionales y mundiales, pues entonces eh, nosotros como sociedad civil tenemos la responsabilidad y la posibilidad de hacer lo que también en Perú nos comentaban en su momento, esa otra mirada. Ahí tal vez yo eh, y con... Julio, eh, no, no lo conozco todavía personalmente, pero sí decir que nosotros aquí en nuestra organización nos hicimos la reflexión que él hacía, pero decíamos en algún momento, también hay que dar el cambio desde adentro, porque también a veces es fácil ponerse en la perspectiva de mirar desde afuera y decir, esto no me parece bien. Por ejemplo, en cooperaciones en el sentido cuantitativo que planteabas tú, que es real, pero pues, si es que nosotros con este movimiento, con esta militancia, con esta ira, como nos dijeron en la consulta, esto es la, la respuesta comunitaria. Por ejemplo, desde la coalición Plus tenemos esa fortaleza de trabajo. Eh, podríamos pensar cómo desde adentro de los procesos cambiamos, logramos que se vayan eh, haciendo incidencias para... Y con esto voy a finalizar, eh, el, el, es la segunda parte del comentario, en lo que creo que hemos coincidido todos los que hemos hablado. Se necesita buscar integración, se necesita buscar unidad en un sentido de una agenda que no sea la agenda de los mecanismos neutrales, sino una agenda de los mínimos comunes denominadores para el cambio. Una de las cosas que sí debemos exigir, que creo que es evidente, es que los sistemas de protección social deben ser universales. No podemos hacer estos sistemas de protección pseudo, universales que además tienen gradaciones diferentes y que profundizan las inequidades y las desigualdades. Eh, nosotros como sociedad civil, si es que realmente logramos tener unidades, podemos hacer mucha fuerza y cambiar a lo interno de nuestros países, a lo interno de nuestra región y por qué no a nivel global la correlación de fuerzas. Yo decía que hay, desmer hay que desmercantilizar la salud. En un proceso de negociación y para, y para el ejemplo que nos decía Lídice y Lídice de lo que ha pasado con Gilead ayer, pues hay, hay que trabajar con propuestas y con agendas de donde la correlación de fuerzas puede establecer equilibrios de iguales. Y en eso la fuerza social es muy importante y debemos mantener. Este sería mi comentario y reiterar el agradecimiento por la invitación. Mira, querida, muchas gracias. Nosotros que agradecemos su participación, muchas gracias también por ese puso y esa energía que nos trae. Que eso, necesitamos seguir, no hay otra cosa que no hacer seguir, seguir peleando muy fuerte por no, nuestros derechos que no están en cuarentena, no van a entrar en cuarentena. Muchas gracias. Y con eso invito a los comentarios de Marita, por favor. Eh, sí, estaba, estaba leyendo los comentarios de, de Verónica y bueno y de, de Gaby Bonilla, entonces eh, me estaba un poco distraída, perdón. Eh, creo que, que ha sido un debate interesante, bueno, las expositoras que, que me han acompañado realmente han sido maravillosas, y, y también tú, Alessandra, como como moderadora y también tus palabras, pero también me quedo con algunas palabras como la que creo que planteaba Julio y también en el caso de Verónica que hablaba del tema de la criminalización. Eh, y entre tantas uno empieza a hacerse como ruido y los ruidos siempre describen cuestiones filosóficas. Y entonces la primera cuestión es que la atomización de, eh, de los países en América Latina tiene también como consecuencia la atomización de la sociedad. Y ahí la primera cuestión filosófica que me surgió es cuando se, cuando se habla de que no hay que, hay que desmercantilizar la, la salud, hay que desmer, desmercantilizar la protección social, que es lo que referimos, es cuando, hablamos, cuando se habla de que eh, los derechos no pueden venir de la mano exclusivamente de que uno es parte solamente del proceso productivo, sino que también tiene que ser por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de ser habitante, porque digo muchos de nuestros países además tienen la apertura de, de que en su constitución no habla de ciudadanía, sino que hablan de ser habitante, de haber elegido, porque si no estamos dejando también de, de, de lado a, a los migrantes, eh, eh, a los refugiados, entonces estamos hablando de eh, vivir y ser parte comunitaria. Y vivir ser parte comunitaria eh, de, nos describe en realidad en la necesidad de de qué, tan, qué es lo que nos pasa a nosotros también como sociedad civil de América Latina y nos pasa que hace mucho tiempo se nos ha incrustado, digamos, desde pequeño cierto discurso neoliberal que a, a, además lo definimos incluso cuando hablamos de sociedad civil, ¿por qué no hablamos de sociedad? ¿por qué no hablamos de comunidad? ¿por qué no hablamos de pueblo? Y, y quiero recordarles que el concepto de sociedad civil es absolutamente un, consejo, un concepto tan mercantilizado y neoliberal liberal como, eh, como los inicios del liberalismo, entonces esto sería como la primera cuestión, si uno analizo filosóficamente, el primero que habla de sociedad civil es el padre del liberalismo, disculpen que, que, que adquirí mi, mi cuestión más politológica, porque, porque en realidad tenemos que volver a construir la idea comunitaria, y voy a decirlo por qué, tomando a Rita Segato, tomando toda la, la, la escuela, eh, de Quiroga, digo, me parece que, que, que hablemos de, de, la, de la colonialidad del poder, ¿no es cierto? Cuando uno habla, digamos, de, de Aníbal Quijano, por ejemplo, Aníbal Quijano, ya que hay tantos representantes aquí de Perú, nos enseñó que no, se, nos, se nos incluyó la idea de individuo y la idea, la idea de la meritocracia como un concepto absolutamente occidentalizado de, de, de Europa, cuando en realidad nosotros construimos de la idea de comunidad, Digamos la, sociedad, digamos, la sociedad peruana, ¿sí? sus, sus raíces, no describieron la idea de individuo. Por eso es tan difícil entender a veces para el resto del mundo América Latina, porque gran parte de América Latina, y no me refiero solamente al 10% que vino en los barcos, sino al resto, sí, sí, sí. la verdad construye de la idea de comunidad, y eso es lo que nosotros tenemos que reconstruir. Reconstruir la idea de comunidad, desde nuestras raíces, desde nuestras bases, porque de esa manera dejaremos de hablar de que si estamos atomizados como sociedad civil. Entonces, a lo mejor, en vez de describir si el gobierno es de derecha o el gobierno de izquierda, si el gobierno es populista o el gobierno es neoliberal, describamos qué es lo que nos está faltando a nosotros como pueblo, como comunidad, como lazos comunitarios, para reconstruirnos también en la unidad y poder exigir que esos derechos sean universales, poder exigir que la protección social sea universal, que se reduzcan las desigualdades. Digo, porque siempre seremos sociedad o seremos comunidad frente a un gobierno, nos gustará más o menos. Nosotros solemos decir, somos eh, independientes pero no indiferentes. ¿Sí? Entonces, lo digo porque vengo de, provengo del movimiento sindical, pero digo, nosotros podemos a ser estar. independientes y ser autónomos, ya. Pero digo, sería importante trabajar la idea comunitaria para ver cómo nos unimos en América Latina. Muchas gracias. Hola, soy Lincoln Villanueva. ¿Puedo hablar? Uh, puede. Estaba pasando para la otra que tenemos que cerrar la sesión. ¿Se puedes tomar un minuto? Por favor, toma un minuto, por favor. Gracias. Soy Lincoln Villanueva. ¿Perdón? Sí, por favor. Sí, soy Lincoln Villanueva de Honduras. Del Foro Nacional del SIDA de Honduras. Y quiero referirme al aspecto financiero eh, en, el, en el marco de la nueva agenda, de la nueva agenda post-COVID de Naciones Unidas. La semana pasada hicieron una encuesta sobre temas que, hay que, eh, que deberían considerarse en la nueva agenda para el 2000 al 2030. Y se olvidaron de tres temas fundamentales. Primero, recursos financieros para implementar el apoyo a las ideas que, que dijo Amira, a, a eh, los, los comunes denominadores. Un común denominador debe ser la búsqueda de financiamiento. ¿Y dónde está? Yo lo planteé tres cosas. La deuda externa es una fuente de recursos si lo pueden tomar nota, porque no está mencionado en la nueva agenda. La deuda externa. La segunda, la deuda ecológica. La auditoría a la deuda ecológica. Porque los países desarrollados se han desarrollado a costa de destruir los recursos ecológicos de nuestros países. Y el tercero, atacar los paraísos fiscales. Los tres puntos que deben ser considerados para la creación de un sistema de protección social universal de sociedad Mira. civil que mencionó Amira. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Importantes puntos, de junto a eso juntamos la cuestión de las tributaciones progresivas y finalización de evasión fiscal y elisión fiscal y todo eso, claro. Quiero leer rápidamente, antes de pasar a Emilia. Eh, mi, disculpa, estaba pidiendo silencio en mi casa. <risa> Quiero pasar, eh, eh, leer acá el chat que... El comentario de Verónica Russo de que una reflexión de sumar a todas las palabras claves la criminalización, que padecemos las poblaciones claves, que más que es evidente es en los usuarios de sustancias psicoactivas y medicinas eh, y que se necesita atención a esas poblaciones. El comentario también de Gaby Bonilla, que es muy interesante también, que la fuerza de las organizaciones sociales se si ha visto en la respuesta en los territorios eh, ha habido una respuesta de las organizaciones de base comunitaria, que es clave para las adaptaciones y distribución de antirretrovirales en todas las cuesten, cuestiones de, de cuarentena. Nos llama la atención para tratar también con la cuestión de racismo, estigma y discriminación, que son muy fuertes. Y con eso voy a pasar a la Emilia. La difícil tarea de concluir en sus comentarios en dos minutos para hacernos el cerro porque estamos así ya en final. Gracias, Emilio, por favor. Gracias. Yo quería invitarles a que se involucren con la agenda global porque no hay comunidad, no hay país y no hay región que pueda enfrentar sola los retos que estamos enfrentando como humanidad. Eh, de hecho, al contrario, los, los obstáculos globales son de tal dimensión que van a oponerse como una tensión inminente contra cualquier esfuerzo que haga cualquier comunidad, cualquier estado-nación y cualquier región con autonomía y soberanía. Incluso la Unión Europea no puede enfrentar el cambio climático. Incluso como nivel de regiones no hemos podido enfrentar el asunto de la sostenibilidad de la deuda que sí aparece en la Agenda 2030 que es en el, en el Objetivo 17 ni el de los flujos ilícitos que es el Objetivo 16 porque eh, son obstáculos estructurales que tienen que ver con otros actores como las corporaciones, como los acuerdos bilaterales de comercio que se hacen en los oscuro como las demandas que estamos teniendo ahora de, de la cláusula de inversores, estados, que están ahorita, Perú fue el primero, pero viene una andanada de países que van a ser demandados por corporaciones, precisamente por tratar de hacer más gasto social y dejar de, de, de atender la, los convenios de, de comercio para re reaccionar a la crisis. Entonces ya tenemos una lista de los prim de los siguientes 20 países que vienen a ser van a ser demandados por corporaciones en las siguientes semanas, además de Perú y bueno, Argentina está al borde de la quiebra por su deuda que está teniendo, pero no solo tenemos las deudas como los con los organismos Financieros, También tenemos deudas con los, los eh, prestamistas privados que están basados en Nueva York y en Londres, que tenemos también que hacer una estrategia global contra todo eso. Y ahorita la dinámica de, de las propiedad intelectual, no solo para vacunas, sino también para tratamientos y para tecnología médica. Entonces, por eso yo les invito a que no solo llamemos a la solidaridad entre movimientos y al interior de los movimientos, sino que verdaderamente también mapemos yo propongo esta agenda de 10 puntos estructurales que todos los movimientos necesitamos eh, montar, desde el Grupo de Financiación para el Desarrollo, estamos tratando de hacer eso. Ya les buscaremos para hacer una campaña de campaña sobre estos elementos. Esperamos que en el foro político de alto nivel hagamos una presentación de esos 10 puntos sobre los cuales podríamos hermanarnos y ver cómo a nivel de cada movimiento y a nivel de cada región o país, nos implica, nos toca y podemos hacer nuestra parte. Pero es muy importante que veamos que el poder que tenemos localmente tiene que ir de ida y vuelta con estas dinámicas globales, regionales, nacionales y locales. Y con esto, pues, los dejo. Ha sido muy inspirador estar con ustedes. Y pues espero estar este, en contacto eh, a lo largo de la siguiente semana. Les mando un abrazo sororal también desde el confinamiento y espero que tengan mucha salud y mucha, eh, mucho bienestar. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias. Es muy importante reforzar en un momento como ese una, una, un pensamiento de de, de de personas que están haciendo siempre mucha fuerza para entender que, mismo que nunca logremos, logremos la perfección en términos de las instituciones, todos los países deberían tener esos derechos, derechos que son básicos. Y eso tiene que nos unir en algún momento de esa historia increíblemente loca que vivimos del el mundo. Con eso quiero pasar la palabra para Lidice. Y Lidice, pido a usted, como co anfitrión de esa región, que haga las palabras de cierre. Y una vez más, gracias a nuestras invitadas y a todos, de todos que participaron. Mire que lo, pasamos del tiempo y nadie salió de la reunión. O sea, ¿quién está acá desde el comienzo? Muy riquísima la reunión. Muchas gracias. Queden bien y con ustedes, por favor. Muchas, muchas gracias, Alesa. Solo un, un, un minuto de comentarios finales, creo que tenemos la tarea de seguir discutiendo, de seguir conversando, de seguir articulando e incidiendo en nuestros gobiernos para una respuesta que realmente eh, atienda las necesidades de las poblaciones, ¿no? Y sobre todo de las poblaciones más vulnerabilizadas, más criminalizadas eh, en estos contextos de epidemia. Nosotros tenemos alguna experiencia que viene del VIH y esta pandemia nos ha, nos ha interpelado fuertemente y, y creo que tenemos una responsabilidad de sacar toda esa experiencia para incidir en nuestros países para que den una respuesta efectiva, rápida y articulada eh, a la pandemia del COVID. Eh, nuevamente eh, retomo el agradecimiento que hacía Salesa. Eh, sí, ha habido una, una conexión permanente en esta sesión. Las dos sesiones anteriores también han sido maravillosas, muy enriquecedoras. Todas van a estar disponibles para ustedes y se las vamos a enviar a través de los mismos eh, canales por los que conocieron de esta, de esta sesión. Muchísimas gracias a, a las ponentes de hoy. Muy, muy enriquecedor sus su presentaciones eh, y seguimos para adelante trabajando por la respuesta en salud. Gracias a todas, todos y todas. Gracias, espero encontrar a todos y todas en las discusiones de Agenda 2030 que siguen en la región. Un abrazo. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias.